Si te hemos prescrito flexibilidad del tendón de tu músculo psoasiliaco mediante ejercicios excéntricos, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Necesitarás una silla o un taburete, una esterilla sobre la que recostarte y una banda elástica de unos 3 a 5 centímetros de anchura y unos 80 centímetros de longitud. Ataremos ambos extremos formando un círculo. Tendrás que tumbarte sobre la esterilla y colocar las piernas sobre la silla. Rodillas y caderas deben estar flexionadas en 90 grados. Nos colocamos la cinta elástica en un pie y en la rodilla del miembro contrario. Estabilizamos la cadera y la espalda sobre el suelo y comenzamos a flexionar la cadera como si quisiéramos llevarnos la rodilla al pecho. También separaremos ligeramente la rodilla. Este movimiento tenemos que hacerlo lentamente. Posteriormente y de nuevo muy lentamente regresaremos a la posición inicial. Ten especial atención a la posición de la cadera y la espalda. Deben estar rectas en todo momento sin alterarse sus curvaturas ni su posición. La flexión y la extensión deben durar 6 segundos, es decir, 3 segundos de flexión y 3 segundos de extensión. Notarás tensión en la ingle.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 Y una vez que lleguemos a los 15 segundos de contracción excéntrica, comenzaremos a añadir peso. Para esto, añadiremos tensión a la banda elástica. Cada tres días, aumentaremos la tensión de la misma, haciendo un círculo más pequeño. Ahora, haremos los ejercicios con peso y con una duración de contracción excéntrica de 15 segundos. Y hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento excéntrico del músculo psoasiliaco.